yo no lo huelga, mi Ya el no hace huelga. Ipaibo no hace huelga ya, que salgan a la calle ya, que está bueno ya. Y a Danilo Medina fuera de aquí, del país ya. Leonel no Fernández, la presidencia. Señor, ¿eh? No ¿Huelga para qué? Huelga por diversas demandas que no han sido cumplidas. ¿Te apoya? Ah, ah sí, ahí se apoya. Yo, yo la apoyo. Porque aquí hay muchas, muchas cosas por cumplir que hay que resolverlas. ¿Y hay que apoyarla? Hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque tú sabes que aquí lo que se hace siempre es como huelga siempre. Sí, sí, sí, sí. sí va. Claro que sí. sí. ¿Por qué? Hay, pues, hay que acabar con toda esta construcción que tienen aquí esta, esta gente. Pero hay, que, hay que estar de acuerdo con todo esto. Depende de qué la huelga. Por demandas incumplidas. Ah, claro que sí, que eso yo lo apoyo. ¿Me entiendes? Siempre y cuando ellos apoyen bien, yo... ¿Cómo te digo? Yo sigo apoyándolo. ¿Para que le hagan algo? Sí. ¿Por qué? Porque es un motivo que conviene este, a que uno avance más, que eche más para adelante y eso. Para que se acabe la delincuencia. ¿Lo apoyo. Está claro que sí. Claro, claro. para eso sí. ¿Para que Hay que apoyar la delincuencia y todo el ladronismo que es este maldito sí. país. sin incumplida. yo lo apoyo. ¿Por qué? Por eso, porque aquí no, no se está cumpliendo nada de lo que se prometió donde yo vivo a un puente que, que supuestamente viene un puente de que, que viene de camino y no aparece el puente todo el tiempo todo el tiempo por qué por pues la situación que estamos viviendo hace tres meses aquí estoy me está conmigo solos ahí hablo ladrones abajo que van no por qué porque no apoyo a la apoyo porque para que se la, la calle no está que no sirve ninguna yo también sí la apoyo la huelga claro que sí ah para que para, para que se arregle la, la, la situación y la y la, y las calles que están bastante sí, deteriorada. Claro. No, yo veo no, no, como mi hermano. No, igual. Ya y Faipo no hace huelga. Y por no hace huelga ya, que salgan a la calle, ya, que está bueno ya. Y a Danilo Medina fuera de aquí, del país ya. Leonel Fernández, la presidencia. Señor, ¿eh? ¿Por okay. para qué? Huelga por diversas demandas que no han sido cumplidas. ¿Te ah, apoya? Ah, sí, ahí se apoya. Yo, yo la apoyo.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 ¿Me entiendes? Siempre y cuando ellos aporten bien, yo, ¿cómo te digo? Yo sigo apoyándolo.